Hola, pues vamos a ir empezando. Eh, nada, pues bienvenidos eh, eh, a, a la Es Un poquito como en familia, pero, pero estupendamente, muy agradable. Eh, es difícil un sábado por la mañana, pero bueno, capaz que sigue llegando gente además. Eh, nada, bienvenidas a la presentación de este libro, que no tengo el libro, <risa> hay veces que es más complicado esto porque ciertamente es un libro editado en Chile y a veces es difícil que lleguen a tiempo, pero eh, nos parece... <risa> que no es tan importante que no lo tengamos físicamente, como la posibilidad tan maravillosa que tenemos de tener a estas dos mujeres aquí, la propia coordinadora del libro, la conocedora de todas esas mujeres que están ahí contenidas y una de las protagonistas también y autoras. Entonces, Elisa y, y María Lara están con, con nosotras hoy, nos parece un regalo de esos que se producen de vez en cuando y estamos muy felices. Eh, esta semana, además aprovechando esta coyuntura, hicimos como una pequeña introducción. Hemos iniciado con una dinámica que se llama el Café Mundial, que somos así de, de grandilocuentes y egocéntricas. Entonces, eh, una vez al mes nos vamos a reunir para poder hablar de temas que, que nos importan y de los que no se habla mucho. Entonces, aprovechando que venían ellas, y vamos a hablar un poquito de Chile. Eh, el otro día hicimos como una panorámica así general con un periodista chileno, hicimos una pequeña introducción y pudimos conversar también sobre lo que desconocíamos y sobre las similitudes también que podemos encontrar. Y entonces hoy llega el plato fuerte. Eh, a las dos muchísimas gracias por venir, eh, a vosotras esperamos que, que lo disfrutéis, ellas mismas se presentarán ahora y esperamos que al final podamos tener un ratito también para conversar. Y eh, las cositas que yo tengo que decir, el libro va a llegar en algún momento, lo prometemos. Entonces, si os interesa, os podemos reservar alguno. También vamos a tener alguno aquí a la venta en la vorágine, Os podéis llamar para ver cuándo ha llegado o si queréis os avisamos. Y, y también eh, que estéis atentas porque la semana que viene viene muy fuerte. Eh, no tenemos la programación en papel todavía, lo podéis consultar en la página web, pero bueno, vamos a tener actividad todos los días de la semana y va a estar estupendo, eh, y ahí está la cajita de colaboración, este espacio se sostiene gracias al apoyo de, de la gente, gracias a eso podemos hacer actividades como estas y podemos seguir abiertas, entonces ahí tenéis las cajitas de colaboración pues si al final os apetece os echar una más, y muchísimas gracias a las dos. Hola, buenos días, Concha, buenos días. Eh, no. Nada, gracias a la vorágine y gracias a, a Blanca, que no está, Blanca Diego, una presencia, que no está, pero está, por haber orquestado este encuentro y a vea también, por haber sido la persona que ha, ha hecho el, el diálogo de interlocución para que podamos estar aquí hoy. Eh, nada, pues surgió la propuesta de venir hoy a Santander y aprovechando que María está haciendo una estancia en Barcelona, entonces bueno, pues la oportunidad de traerla y de conversar con ella al el hilo de este libro era una bonita oportunidad para seguir compartiendo entonces por eso hemos, bueno, estamos hoy aquí hemos venido desde Madrid, estamos un poco dormidas entonces si nos dais que estamos así, nos, nos avisáis entonces, bueno, eso, yo soy Elisa García Mingo eh, soy académica y activista y formo parte del colectivo Lola Mora y por eso también pues, eh, he conocido la, la vorágine. Y María, si ¿sí quieres presentarte. Bueno, María, María, Pulamien, saludo en mi lengua, Mapuzungún. Eh, soy María Lara Millapán, soy mapuche, vivo en el sur de Chile. Eh, trabajo como académica en una universidad, allí que es una sede que tiene la Pontificia Universidad Católica, pero al sur de Chile. Y especialmente trabajo en el proceso de reivindicación de nuestra lengua, el Mapuzumún, que es la lengua que pertenece eh, al pueblo mapuche. Y parte de esa historia se plasma en, en este libro Sumu Y solo decirles, fentren Mañum, muchas gracias por, por estar aquí, por querer escucharnos, por querer eh, aprender y siento que el aprendizaje es recíproco también bueno Nosotros vamos a hablar de un, de un libro, pero realmente el libro es como la excusa de hablar para hablar de un montón de cuestiones que nosotros hemos dialogado mucho, que nos inquietan y que queríamos compartir y que esperemos que sean como eh, también que os den que pensar desde pues, el colectivo de la vorágine que se dedica a editar, vender, a los que nos dedicamos a preguntar o a leer y a intentar comprender, explicar entonces yo os voy a hablar, a pesar de que ya habéis hecho esa introducción, pues me veo un poco obligada a hacer esa introducción. Yo os voy a contar qué es el libro, por qué surge, cómo se hizo, un poco el making of. O sea, yo intento no contar el libro porque si no nadie, nadie lo compraría. Y claro, pues queremos que todo el mundo lo lea, sobre todo porque tiene unas historias espectaculares. Y luego María pues os comparte más pues, su vivencia, su palabra, su su relato. Entonces, bueno, este libro se llama Somonewen, Fuerza de Mujer, en Mapudungún. Relatos de vida de mujeres mapuche en su lucha por los derechos indígenas. Entonces, bueno, esto es un, un libro que es principalmente una colección de relatos de vida, de historias de vida. Entonces, lo primero de todo, cuando yo presento estos libros, sobre todo en, en España, pues siempre surge la pregunta, porque viene gente que no sabe ni siquiera quién es el pueblo mapuche. ¿no? Yo siempre digo que lo que... Uy, esto es las cosas de la, de la tecnología lo primero que nos sale es esto ¿no? como un gran interrogante de pues, quiénes son estas mujeres mapuche ¿no? eh, en España no sabemos casi nada algunos saben un poco más pero en general no nos enseñan nada de quién es el pueblo mapuche tampoco nos enseñan nada de quiénes son los pueblos indígenas eh, y si algo sabemos, pues nos vienen noticias en nuestra prensa, en esa prensa generalista, que algunos pues, consumen más que otros, como esto es todo noticias de este año, ¿no? En el año 2018, la, revol la revolución de los mapuches se extiende a Argentina, el pueblo indígena es la principal amenaza de la democracia en Chile y amenaza con infiltrarse al otro lado de los Andes, ¿no? Entonces, ya, pues este medio de comunicación ya pone en el escenario cómo tenemos que entender quién es el pueblo mapuche. Esa, ese pueblo que se, que, se re, que se revuelve, que se revoluciona, que es eh, amenaza, que es la principal amenaza para la democracia. estuvisteis el otro día hablando de Chile, pues os imagináis que Chile tiene otras muchas amenazas para su, su democracia, además de este pueblo, y luego pues lenguaje como amenazar, infiltrarse, esta revolución que se expande, este lenguaje, o por ejemplo esta otra pieza del país, Béretro y los Mapuches, batalla sin fin en la Patagonia Argentina, un grupo de indígenas se instalaron una parte de las 900.000 hectáreas con 100.000 ovejas que tiene el grupo italiano en el país austral. Los intentos por sacarlas han acabado con heridos graves. ¿no? Hablan de un grupo indígena, no dan, o sea, ni siquiera explican qué es el grupo indígena que lleva habitando, que es su territorio ancestral, que es el dueño legítimo de esas tierras y que. Eh, los intentos, bueno, los intentos por sacarlos, ni siquiera sabemos quién los intenta sacar y habla de heridos graves como diciendo, o sea, nos están hiriendo cuando intentamos sacarles, ¿no? Bueno, este tipo de relatos son relatos muy habituales en los medios españoles, también son muy habituales, aunque con otros matices y otro relato en los medios chilenos, entonces, si algo sabemos es esto. Cuando yo he vuelto, en las tres ocasiones que he vuelto de mis estancias en, en, en Chile y en wallmapu sobre todo España, me me dicen mis, mis compañeros de facultad, bueno, y hemos leído ¿no? los mapuches y, y son terroristas, y ahora que ha venido el Papa, y fíjate cómo le han tratado, son comunistas, ¿no? tiene así como esta, esta perspectiva. También han proliferado otro tipo de relatos como este, que es un, un fragmento del mundo, en la parte de experiencia, durmiendo con los mapuches, la mayor ende originaria del cono sur de América, mantiene sus tradiciones ancestrales, en los bosques de la Araucanía chilena se puede tener sus casas típicas, compartir sus labores, degustar su gastronomía y sumergirse en los ritos, de esa cultura milenaria, ¿no? ese enfoque folclorizante, ¿no? ese como llaman el indio de museo, eh, en el que nosotros como viajeros queremos consumir, ¿no? consumir su experiencia, ignorando pues, cuestiones como que por ejemplo, casi la mitad de la población mapuche es urbana y que es una cultura mucho más fluida, mucho más híbrida y mucho más... Eh, moderna, pues de, de este relato que nos intentan transmitir ¿no? y, eh, usando como suelen usar las, las mujeres para narrar, representar a esta etnicidad del pueblo mapuche porque son ¿no? muy vistosas ¿no? por los clarironcos, el, los tocados, etc. Entonces, bueno, sabiendo esto creo que es relevante decir que bueno, han, han proliferado retratos también eh, perdón, decir algunas cosas eh, o relatos no sé por qué está mal, a ver, no sé por qué no funciona. así ah, sí. Eh, un relato muy habitual, si, pues, si buscamos imágenes en Google Imágenes, o buscamos imágenes en la cultura popular del pueblo mapuche, nos suelen aparecer este tipo de fotografías. ¿no? Son fotografías de, pues, desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, unas imágenes que están... Eh, captadas en el pasado y que se han quedado así como, esa, esa, como decía una, una compañera mapuche, ese mapuche de, de fotografía, ¿no?, así congelado en el tiempo, que es como nosotros intentamos ver a los pueblos indígenas hoy en día, ¿no? Luego hay otro relato, también muy habitual, en los medios sobre todo chilenos, que es este, ¿no? el de la mujer mapuche que se levanta, que protesta por sus derechos, eh, ¿no? con esa presencia muy dura, muy fuerte que ellos la califican pues, de levantisca, de brava, ¿no? incluso terrorista A nosotros nos gustan otros relatos como este ¿no? que es un poco el que ha utilizado la vorágine en su, en su publicidad es un mural que, que ha hecho un, un colectivo que se llama La Pinta es un mural que recubre toda una fachada en un espacio recuperado en, en Panguipulli que es un lugar que se llama Trazquintúe es el lugar del Trazquintú, del intercambio y uno de los de las eh, de lo que hace es recuperar este lugar que tiene la imagen o sea la mujer mapuche en esa transmisión de cultura de vida pero no solamente esto entonces bueno esta es una esto ha pasado a la portada de nuestro libro entonces es lo que uno se encuentra entre otras cosas cuando se encuentra con con Somonehuen bien una de las cuestiones que hay que saber sobre el pueblo mapuche es que el pueblo mapuche es un, es, fue el único pueblo que nunca fue sometido por la corona española entonces es un pueblo que tiene conciencia ...de nunca haber sido sometido, tiene una memoria y una conciencia de resistencia... ...desde hace más de 500, que, de 500 años y que pervive en su memoria de una forma pues, eh, eh, muy a flor de piel. ¿no? Ese, esa resistencia está en, en las familias, en, en, en las conversaciones, etc. Este es un mapa que me gusta mucho porque es, es un mapa del momento de la independencia... ...cuando se independizan, eh, se crean los nuevos estados americanos en el siglo XIX... En rojo veis aquellos que estaban bajo la influencia de la corona española, en verde el Brasil bajo la corona o sea, bajo, sí, la corona portuguesa, y en amarillo ese, esa zona del territorio eh, nunca ha nunca sometido justo. Esa zona del territorio es el territorio ancestral del pueblo mapuche, lo que se llama el Walmapu. Y mmm, alguna cosa más a tener en cuenta es que no solamente nunca fue sometido, sino que la corona española tuvo que... Eh, respetar o reconocer su integridad territorial y eso lo hizo a través de un tratado el tratado de Quilín en el siglo XVII es decir, mediante ese tratado la corona española reconocía que el pueblo mapuche era un sujeto político con un derecho en su propio, en su propio, sobre su propio territorio su cultura, su lengua sus cuerpos, etcétera etcétera Entonces, durante desde el año 1641 hasta la, la independencia de de Chile, es todo un tiempo en el que la corona española eh, dialoga con el pueblo mapuche como un agente político en el que se miran de igual a igual. Esto, nosotros nunca lo hemos estudiado, yo misma no tenía absolutamente ni idea con la primera vez que, que llegué al Gualmapu. Esto es un, un dibujo de ese tratado de Quilín en el que bueno, hay ese encuentro, esa negociación. Bueno, que estos encuentros, estos diálogos que se llaman parlamentos, se van produciendo cada cierto tiempo entre los líderes políticos del pueblo mapuche y los líderes políticos, pues virreyes, delegados de la corona, eh, de la corona española, durante mucho tiempo para llegar a acuerdos sobre comercio, sobre territorio, sobre un montón de cuestiones. Entonces, es importante tener en cuenta esto que nunca nos contaron, ¿no? Sobre este pueblo, bueno, y otras tantas cosas que no nos contaron. Bien, esto.. Eh, en el, el, el pueblo mapuche consigue durante después de mucho guerrear con la corona española que le reconozcan su territorio, que le reconozcan como sujeto político. Sin embargo, cuando llega la independencia eh, y Chile eh, se convierte en un Estado independiente, se crea una nueva república, eh, empieza una nueva colonización, ¿no? Se crea un Estado. Nuevo criollo a partir de una idea que es un, un, un estado blanco no indígena entonces empieza una colonización un dominio del pueblo mapuche ahora por un nuevo agente político que es el nuevo el estado chileno entonces bueno empieza eh, un periodo primero de guerra y luego de dominio por otras por otras maneras y entonces esto es una, un fragmento muy bonito de, de Manuel Manquilev, que fue un intelectual mapuche eh, que va a hablar cuando fundan la, un, esto es una, cuando fundan un, un una, ¿cómo se llama un movimiento eh, político mapuche van a hablar ante los líderes chilenos y se refieren estos términos dice señores no vengo a llorar lo que mis abuelos supieron defender como hombres pero permitidme que os diga que mientras los valientes conquistadores nos trataron francamente como enemigos pudimos defender nuestra tierra, pero cuando algunos malos gobernantes de la República se hicieron nuestros amigos, su amistad debilitó el vigor de nuestra raza, alcoholizándola y nos sumió en la miseria, arrebatándonos nuestras tierras. Quiero que veáis este mapa, porque os va a permitir entender un poquito mejor qué le ha pasado al pueblo mapuche eh, con sus tierras, y no solo con sus tierras, sino con su cultura. El pueblo mapuche en 1540... Eh, antes de, de, digamos, de la llegada del, del, de las masacres y de la invasión española, eh, tenía en blanco visto el territorio que mantenía. En 1640 el territorio eh, ancestral mapuche, esto es del lado chileno, se parte por la mitad y le reconocen desde el río Bio Bio hasta, eh, bueno, hasta, hasta la isla de Chiloé. En el año 1881, ya veis, al final del siglo XIX, es decir, después de las guerras con el Estado chileno, después de lo que se llamó la pacificación de la Araucanía, eh, se hace una política de reservas, que se llama la política de reducciones. Las reservas, os sonarán, de los pueblos originarios de Estados Unidos y Canadá, entonces lo que se hace es desplazar a, al pueblo Mapuche, hacerles a, a zonas del territorio en, en, en reducciones y se les reconoce que vivan en esa zona mediante unos llamados títulos de merced, unos títulos de, de propiedad de la tierra. Entonces lo que se hace es una política de segregación y una, es otra vez otra pérdida de territorio. Esa pérdida de territorio nunca se detiene, o sea, desde el año 1881 hasta final del siglo XX lo que hay es un proceso de pérdida de territorio paulatino. Entonces van perdiéndolo, hay muchísimos relatos de la pérdida y usurpación del territorio, desde, desde eh, loncos que vendieron el territorio porque no entendían qué estaban haciendo, personas que fueron engañadas, personas que fueron chantajeadas, personas que fueron agredidas, hasta... El año 1979, cuando en plena dictadura se perpetra otra pérdida de, de territorio, en este caso la, la dictadura llega a acuerdos con grandes bueno, grupos económicos eh, para hacer es, eh, varias explotaciones, sobre todo lo que más afectó al pueblo mapuche fue la explotación forestal, entonces lo que había sido eh, territorio to, mapuche reconocido por los títulos de la merced, de nuevo se lo retiran y se lo entregan o, o antes se lo había entregado a colonos y ahora se lo entregan a colonos a empresas para que hagan eh, explotación forestal, es decir, bosques monocultivos de pino y eucalipto. tener en cuenta que el sector forestal en Chile es muy importante, más o menos se dice que es el 9% del PIB, o sea, es un, es un poder fáctico importante, igual que, que la minería. Entonces tenemos al año 94, bueno, a día de hoy, se estima que el pueblo mapuche tiene... Eh, o sea, ellos viven entre el 5 y el 6 de su territorio ancestral es decir ellos han perdido prácticamente todo su territorio un, un pueblo que está profundamente vinculado a la tierra desde su cosmovisión que esto es María os puede contar más no solamente por su cosmovisión sino porque también ellos eh, son ganaderos, son agricultores, viven de la tierra entonces eh, prácticamente eh, la mayor parte del pueblo mapuche vive en lo que han llamado un exilio involuntario algunos de ellos no viven en territorio, o sea, viven en territorio mapuche ancestral, pero que es de otros, entonces trabajan como jornaleros para otros, en un territorio que era suyo, que es su lof, o sea, el, el territorio donde ellos tienen su identidad, su linaje, eh, y otros muchos viven en la ciudad. Entonces, claro, es un, un pueblo que había sido muy rico, que había comerciado, eh, se empezó a empobrecer, a empobrecer, y al final del siglo XIX, del siglo XX, perdón, y hoy... Eh, el Estado ha llegado a decir que el problema mapuche es un problema de pobreza, ¿no? Siempre se ha dicho que el problema era un problema de pobreza cuando realmente es un problema de derechos, es un problema de... es una cuestión política que por supuesto está la cuestión de pobreza porque cuando uno no puede acceder a su medio de vida, pues difícilmente eh, eh, puede acceder a, a, al modo de vida, ¿no? Entonces... Eh, la situación, bueno el, el pueblo mapuche, más o menos a finales del siglo XX, en un contexto global de emergencia indígena, re, lucha por los derechos globales, un movimiento ecologista muy fuerte, una conciencia política muy fuerte también, empieza a hacer un... Una, un levantamiento, o sea, es cierto que el pueblo mapuche siempre ha sido muy consciente de sus derechos, pero sí que hay momentos históricos que determinan esa organización, lo que se llama ahora el movimiento mapuche, un movimiento social político que reivindica sus derechos como pueblo indígena, los derechos. Los pueblos indígenas son derecho al propio territorio, derecho a la, a la lengua propia, a la justicia propia, a la, a la salud, a las formas de salud tradicional, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay algunos casos que han eh, sido más conocidos que han dado a conocer al, al movimiento mapuche en el mundo. A lo mejor alguno conoce el caso de la represa Ralco, que fue a finales de los años 90, cuando Endesa decidió construir una gran, eh, una gran presa para producir energía hidroeléctrica y lo que hacía era invadir o inundar eh, territorios de, de, del pueblo bueno, de, del pueblo pehuenche en el, en el Alto biobío Bío, entonces bueno, hubo un gran movimiento para resistir a ese desplazamiento, porque es un desplazamiento no solo de tu tierra sino que se estaban invadiendo sus territorios ancestrales, sus cementerios sus lugares de ceremonias sagrados, etcétera, entonces hubo un gran movimiento en el que había dos mujeres eh, muy fuertes liderándolo o participando las hermanas Quintremán, y hay un documental muy bonito, hay varios, pero recomiendo este, que se llama Paga y vámonos, es un documental sobre lo que hacían de esa, todo el proceso y toda también esa historia de, de resistencia. Quizá también estáis oyendo hablar últimamente del caso Benetton, que ve en, en, en Argentina, en, en la zona del, del Puel Mapu, en la zona del Mapu, que está al otro lado de, de los Andes, en el que pues los, el, el, el pueblo mapuche del, del lado argentino está intentando recuperar, eh, invadir, como decía ¿no? el país, ese territorio que les es propio y que fue eh, legalmente pero ilegítimamente ilegitim eh, o colonizado por Benetton. Entonces, bueno, están haciendo acciones, eh, están ocupándolo para reivindicar ese, esa recuperación de tierras, están, están en ello. Se conoció mucho por el caso de Santiago Maldonado, este activista no mapuche, que desapareció, pero como no se le encontraba y quizá como no era mapuche, pues se movió, salió mucho a, a, la, a la luz pública. Bueno, en este contexto sabemos entonces que desde los años eh, 90 hay lo que han llamado los historiadores mapuche un malón, un levantamiento, del pueblo mapuche para pedirle al Estado chileno y argentino una devolución de sus derechos. Además, en un, en un contexto internacional en que ya hay herramientas de derecho internacional como el Convenio 169 de la OIT, que reconoce los derechos de los pueblos indígenas y como la Declaración de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas de 2007, ambas firmadas ratificadas por el Estado de Chile. Entonces, con esos instrumentos es más fácil pedir que se devuelvan esos derechos que les son propios como pueblo. Bien. En el movimiento mapuche de forma muy diversa, de forma muy heterogénea eh, o sea, grupos, facciones formas de percibirlo pide eh, esos derechos pero, bueno, imágenes como esta, a mí me llamaba la atención, ¿no? después de conocerlo etcétera, a mí me llamaba mucho la atención ¿qué os llamar la atención en esta foto? no hay mujeres entonces esto es una foto, puede ser fortuita, ¿no? Me decía María, seguro que hay mujeres marchando y seguro que ese día había, sí, seguro, pero no están en la foto. Entonces hay bastantes fotos así. Eso era como un malo masculino, ¿no? Había, era una, una, un levantamiento masculino, pero a mí me constaba que había mujeres como ella que estaban muy activas en la lucha. Entonces ese, ese tema no se estaba contando, estaba quedando un, un poquito silenciada y por estas cosas que nos pasa a veces, a algunas, pues eh, decimos, esto hay que contarlo, ¿no? Entonces, en la. Eh, este proyecto nació con la idea de hacer una radiografía de la militancia mapuche. ¿no? Entonces, yo a mí me interesaba no solamente contar eh, la lucha que estaban haciendo para tener medios de comunicación propios, levantar radios indígenas, eh, proteger sus semillas, proteger sus ríos, eh, su territorio, su tierra, su justicia, su sanidad. Entonces, esto me parecía muy interesante. O sea, yo quería hacer, decir, oye, esta es una lucha muy exuberante, están haciendo una lucha integral, no están solamente protegiendo la tierra. O sea, no tienen esa, eh, eh, como nosotros defendemos las cosas que las defendemos solo un área, ¿no? No, yo lucho por la lengua, no, yo lucho por ¿no? la, la autonomía política, ¿no? Ellos hacen una lucha integral por el territorio, por la madre tierra, etc. Bueno, a mí me interesaba esta radiografía, pero eh, lo que quería realmente era hacer esta radiografía desde la experiencia de las mujeres, porque leyendo, preguntando, buscando, pues lo que salía es que eh, las mujeres Mapuche estaban siempre en una situación un poco de pinza ¿no? eh, en la que, bueno, primero ellas eh, estaban eh, especialmente golpeadas por la discriminación porque tenían un eje discriminatorio que era por ser indígenas también por la cuestión de la pobreza porque muchas de ellas son mujeres pobres pero también por ser mujeres y por otro lado, o sea, lo que se llama ahora ¿no? la interseccionalidad lo, eh, una discriminación que acelera o reproduce a, a la otra y luego también eh, a mí me constaba que había mujeres que estaban muy, actuando de forma muy fuerte en la lucha, pero que ellas siempre eran criticadas. O eran criticados por los, sus compañeros, eh, Mapuche, porque cuando ellas hacían exigencias que tenían que ver con el género, les acusaban de fragmentar la lucha. Es como, oye, esta lucha la postergamos, ¿no? La de las mujeres ya después, primero la de nuestro pueblo, luego ¿no? la de la violencia intrafamiliar o otro tipo de, de cuestiones. Y también muchas veces cuando ellas exigían a las otras mujeres y feministas chilenas o feministas europeas desde su ser mujer indígena, las feministas, sobre todo las chilenas, las les, estas nuevas mujeres mapuche politizadas como que les hacían ruido, ¿no? Es como, uy, ¿qué hacen nuestras mapuchitas, no como les llaman ellas, protestando? Entonces ahí había no esa, esa, ese dilema tan... Eh, tan potente. Entonces, bueno, esta es la, la génesis del proyecto y yo creo que lo que está en el corazón de, de Somonegüen. Entonces, bueno, así nació el proyecto. Yo escribí un proyecto, pedí unos fondos y me fui hasta Guanmapu hasta recorriendo historias. Entonces, la lógica era recoger historias de mujeres que estuvieran muy activas en una militancia, como es su caso con la revitalización lingüística. Entonces, en el libro... Está compuesto de relatos de vida, mujeres que cuentan su historia biográfica desde que nacen hasta el presente, pero eh, la lucha, la resistencia va surgiendo en el relato porque está muy central en sus vidas. entonces bueno, yo eh, aquí hay un listado de las mujeres, pero un poco para que veas. ¿no? Pues hay una mujer que es tejedora, que tiene pues, un relato muy interesante sobre el poder de, de la artesanía, las asociaciones de mujeres en torno a, a la transmisión de la cultura. Eh, Elisa Loncón, que como María trabaja la cuestión del Mapudungún. Mujeres como María en Anamuri, que trabaja en la protección de semillas, que están protegiendo las semillas nativas. ...y están intentando que no se vendan las semillas a empresas como Monsanto... ...que luego las, las transforman, ¿no? Que son semillas que se vuelven estériles... ...mujeres como Mireia Manquepillán, que levantó una radio mapuche... ...ella como directora en su territorio, que es un territorio mapuche... ...mujeres como Isabel Cañet, que es una, una, una mujer que está muy activa en Walmapuwen... ...que es un partido político autonomista... ...un partido político que busca ser como la representación del, del pueblo mapuche... Millaray Garrido, que es portavoz de, de presos políticos, porque sus, su, sus parejas estuvieron muy activos en la CAMP, en la coordinadora Arauco Mayeco, que es un grupo eh, que considera el Estado chileno, que es un, un grupo terrorista, pero bueno, en todo caso hacen acciones ilegales, nunca voy a decir ilegítimas, pero sí ilegales como la toma de, de tierras o incendios de tierras, o, ellos lo llaman toma productivas. Entonces es una... Es una organización que ha estado que ha estado muy perseguida, sobre todo porque en, en Chile está vigente la ley antiterrorista desde la época de la dictadura, o sea, todavía no se ha derogado esa ley, y se sigue aplicando, entre otros, a, a, a los activistas mapuche, y eh, lo que les permite ser especialmente represiva, ¿no? Tener una cárcel preventiva, tener muy poca tener muy poca protección de, de los de los de los reos, bueno un montón de, de cuestiones que no son para nada garantistas con los derechos de, de, las, de las personas que son detenidas ¿no? entonces esta mujer, Miguel de Garrido, ella ha sido portavoz de presos, entonces ella está ha tenido un, bueno, tiene un relato muy interesante sobre qué significa ser la mujer en la retaguardia cuando tu marido es un weichafe, un guerrero que está en, en la lucha o ha sido preso no ha tenido dos parejas, los dos presos y en, en un momento de su biografía ambos presos en el en el mismo momento, ¿no? ellos fueron apresados cuando iban en una camioneta con, llevaban armas, entonces fueron los dos apresados y fueron los dos a la cárcel, ¿no? entonces ya tiene un relato muy interesante de qué le pasa a la mujer que se convierte en mantenedora del hogar, ¿no? cuando sus, sus maridos van a, a la cárcel y bueno, pues la lonco Juana Cuante, que es una cacique, una mujer cacique, Bueno, la machi Baredespinda, que es chamana, bueno, pues son diferentes relatos en los que... Eh, se van relatando esas diferentes áreas de activismo de militancia, pero que siempre sale ese ser mujer mapuche, ese somoneguén esa fuerza de, de mujer mapuche, ¿no? Entonces eh, el enfoque, que es algo que sí quería compartir, porque al final en, en, en Chile, de lo, al final de lo que casi más hablábamos era de, de, de esto del enfoque que tiene el libro, de la forma de generar conocimiento o generar memoria o generar relato que hemos tenido entonces, cuando yo estaba allí o sea, tenía el dinero, tenía la idea, ¿no? Esta cosa de los académicos de, ay, mi proyecto, qué bonito va a quedar, ¿no? Que tienes esa... el ego, ¿no? Así de intelectual que te sale. Bueno, yo empecé con ellas a, a conversar y entonces muchas de las mujeres... Muchas mujeres Mapuche activistas me dijeron, yo no quiero participar en este proyecto. Y yo les decía, pero ¿cómo no vas a querer si...? Esto es muy importante, ¿no? Y él me decía, no, yo no quiero participar porque, sobre todo una, que es muy fuerte, me dijo, yo no quiero participar en este proyecto porque ninguna mujer blanca, ninguna mujer no mapuche, winca va a contar nuestra historia. Y yo le decía, ya, pero te cuento. No, no, nosotros estamos en un proceso de, descolonización, de descolonizar nuestros cuerpos, nuestros territorios y nuestra historia, entonces nosotras vamos a contar nuestra propia historia. Y yo decía, Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿No estoy aquí haciendo la contactación. Pero bueno, eso lo que me permitió fue darle la vuelta, si ya no le había dado suficientes vueltas. Y esto es una cita que me gusta mucho de, de, de Marimán, que es un historiador mapuche, que en, bueno, tiene un libro sobre historiografía mapuche, que dice así, dicen nuestros abuelos y abuelas, cuando llegaron los huincas, los blancos, Quisieron adueñarse de todo, de nuestras tierras y hasta de nuestro conocimiento quisieron adueñarse. En adelante, solo su conocimiento fue válido. ¿Es esta una buena forma de vivir? ¿Te ha dicho pensamiento buena y sana convivencia? Hemos visto que no. El pueblo mapuche está en un proyecto muy potente de descolonización epistémica, descolonización de la historia, de los saberes. Y es una propuesta de generar su propia historia, sus propios conocimientos. ¿no? Entonces, habiendo un poco esta tensión, yo dije, vale, está claro que lo único que se puede hacer aquí es tejer alianzas y hacer algo que sea respetuoso y que permita abrir un espacio discursivo para que ellas cuenten lo que quieran contar. ¿no? Entonces, bueno, yo le llamo aquí ese giro epistemológico, que es intentar dejar de hablar por los demás en lugar de los demás y permitir que en este caso las demás cuenten eh, su historia porque son sujetos capaces de, de contar su historia y narrarse, a sí mismos lo que quieren que sea que sea contado, ¿no? Entonces, bueno, lo nuestras que tenemos mucho este debate, hablamos mucho de estos saberes descolonizados, generar espacios eh, para, para que fluyan saberes descolonizados, y claro, para todo esto, si tú quieres generar espacios descolonizados, saberes descolonizados, tiene que cambiar toda la lógica de la producción, ¿no? O sea, no puedes recoger relatos como se recogían antes, porque era una forma violenta de recoger los relatos, como por ejemplo, llegar a casa de alguien, grabar su historia irte y nunca más volver a verle, nunca más volverle a dar cuenta de lo que recogiste o por ejemplo cómo tratar esos datos, en qué forma, qué relatos y sobre todo la cuestión de la circulación del conocimiento, una vez que has cogido esos relatos, esas historias en qué formato, eh, bajo qué, qué autoría, qué editorial, ¿no? por eso os digo que esto trae mucho debate, entonces a mí hablando con varias activistas mapuche, algunas que quisieron participar, otras que no quisieron participar ellas me fueron marcando, ¿no? Lo que ellas pensaban que debía ser un proyecto de estas características. Entonces, eh, una eran muy son, claro, son muy rudas, ellas son bastante fuertes, o sea ellas son como de aquí, ¿no? del norte. Entonces ellas decían, esa editorial, no. Ah bueno, porque yo tenía claro que tenía que ser un libro. Porque eh, sabéis que los académicos difundimos el conocimiento o por libros o por artículos. Los artículos son relatos muy pequeñitos, de 25 páginas, que traduces al inglés y lo mandas a una revista que luego nunca nadie lee. Entonces yo sabía que tenía que ser un libro porque el libro llega a espacios como este, a personas como vosotros, y sobre todo eh, el libro sigue considerándose como que dignifica la palabra. ¿no? Eh, traducir el relato a lenguaje escrito sigue dignificando ese relato como algo que debe ser conocido, ¿no? que debe irrumpir en el mundo público entonces yo sabía que tenía que ser un libro y que tenía que ser en castellano porque qué iba a hacer yo escribiendo en inglés sobre sus vidas para que ni siquiera ellas o sus hijos o sus comunidades pudieran leer sobre su, su propio relato ¿no? entonces dijimos, vale, tiene que ser un libro tiene que ser en castellano entonces yo dije, está claro que tiene que ser lo siento Carmen, tiene que ser un libro en una editorial chilena ¿por qué? porque ¿a dónde queremos que lleguen estas historias? sobre todo queremos que lleguen pues a, lo, a, a la comunidad chilena ¿no? a, al, al pueblo chileno a los políticos chilenos es donde tiene que entrar, entonces si lo editamos en una editorial española les va a costar un montón encontrarlo en la librería que esté más cercana a, a su pueblo a su ciudad, va, va a ser muy costoso importarlo, etc. Por ese motivo no los tenemos, porque estamos de este lado pero los que, o sea, los que tienen que saberlo, te aseguro que les llega mejor por allá, entonces ellas me iban marcando, Esta editorial no y esta editorial tampoco, yo les decía y esta, esa tampoco yo, porque esos son totalmente colonizadores, no entonces ellas iban marcando al final me dejaron una lista de tres y yo, ah, muchas gracias por las opciones no entonces ellas me dijeron, mira esta, esta y esta editorial son las que respetan cuidan y tienen una línea política de producir saber descolonizado, dignificar autores indígenas, etcétera, entonces bueno ahí empezó el, el, la, la relación ahí de, con las editoriales finalmente la que lo acogió fue LOM, eh, que es una editorial chilena que cuida bastante bien a sus mujeres en la distribución y, sobre todo, más dirigida por una, por una mujer que está muy, muy concienciada. Entonces, yo ya con esto les iba a contar a ellas: mirad, vamos a hacer esto, vamos a hacer un libro, vamos a hacer un castellano y lo vamos a publicar con LOM. A todo esto, claro, yo, triple salto mortal, pirueta y doble voltereta. Porque a mí los de LOM habían dicho, nos interesa publicarlo, pero como yo soy una flipada, dije, bueno, ¿qué les interesa? Eso es que lo van a publicar. Entonces yo ya les decía, vamos a hacer un libro. Y no se lo va a publicar LOM. Claro, yo no sabía en esa época que LOM era como de las mejores editoriales y ciencias sociales. Esto es lo bueno que tiene la ignorancia que te hace ser muy valiente, ¿no? Entonces yo ya sabía, o sea, yo ya podía ser honesta con lo que más me importaba a mí, que es dónde y cómo iban a circular sus historias, o sea, ¿qué iba, qué iba a hacer yo con ese material, porque el problema suele ser ese, que tú me entregas tu historia y yo hago con tu historia lo que yo quiero. Entonces, a mí, para, me, yo, para mí era importante que ellas tuvieran capacidad de decisión de qué hacer, entonces a ellas les parecía bien la editorial, les parecía bien castellano, todo eso, y entonces faltaba lo último, faltaba qué hacemos con la autoría, porque la autoría es lo último que entrega un académico, un intelectual, un periodista, ¿no? En el mundo individualista, tu autoría, tu nombre, es como, ¿no? Esto lo coloco ahí, que es lo que me da rédito profesional. Sobre todo a los académicos que nos piden cantidad de publicación, cantidad de citaciones. Entonces yo dije, no, esto está claro, que cada una tiene que ser dueña de su historia. Entonces para eso tenemos que abandonar la, la forma de trabajar a los académicos, que es cojo la historia y anonimizo. De tal manera que la historia lo que hace es ilustrar un fenómeno. Yo les dije, no, yo os propongo que seas coautoras y que yo tenga la labor de coordinadora. De tal manera que tú puedas decir, esta es mi historia, yo la lanzo al mundo y yo la defiendo. Y si tú quieres interpelarme, interpélame, porque esta es mi historia. ¿no? Entonces, bueno, así lo hicimos. Entonces, por ese motivo, el libro es así. O sea, el libro, yo digo que no es mi libro, sino que es cada una tiene su libro. Entonces, el libro que que os encontráis es... al principio del todo tiene un ensayo que ahora os cuento por qué, hay un pequeño ensayo una reflexión inicial que hago yo y luego están las ocho historias hay ocho historias y no 10 porque yo recogí 10 relatos de vida entonces cuando estábamos en la labor de... ah, porque claro, yo lo que quería es que después de recoger esa historia yo lo que hice fue recogerlas en forma de entrevista yo estaba en sus casas en sus rucas, en sus oficinas donde ellas quisieron ellas contaban su historia en forma de entrevista y yo lo que hice fue recogerla y editarla. Claro, yo quería eh, recoger relatos que fueran legibles, o sea, que vea en Santander, se siente y lea la historia de Petronila como si Petronila se la estuviera contando. Si yo dejaba todas las preguntas buscando aclaraciones, pues eso no hay que lo lea. No sé si alguna vez habéis leído estos libros de diálogo que son un rollo, ¿no? Entonces, claro yo intenté editar lo menos posible, pues quitar algún modismo de lenguaje hablado, esas cosas que no se entienden, pero en el momento que tú editas, claro, traicionas, ¿no? Entonces es una forma de traicionar el relato como te lo contó. Entonces yo decía, oh, esto cómo lo resuelvo. Entonces la manera de resolverlo fue devolverles a ella la historia, Entonces cada una tenía su relato y editaba lo que quería. O sea, lo que hemos llamado después la capacidad de edición. Decir, oye, pues yo añado o quito. Porque claro, muchas me decían, ¿Yo te contesto? Digo, hombre, pues sí, ¿de verdad que yo te contesto? ¿Sí, que te digo? sí, es lo que tiene la entrevista, que al final te cuentan todo, ¿no? Entonces ellas pues sacaban nombres que les parecía que les comprometían, añadían cosas, añadían pues cada una como es, ¿no? Y entonces dos de ellas, cuando estábamos a punto de firmar la autorización de publicación, decidieron retirar su historia. Cada una por un motivo. Una de ellas decía que es que le exponía mucho, ella estaba en una lucha abierta por los ríos libres, eh, porque están luchando también por, contra la construcción de, de represas en, en la zona de, de Lago Ranco, y entonces decía que le exponía mucho, que daba demasiados detalles, ¿no? Entonces, bueno, pues, uno de, de los acuerdos de este libro era respetar, como, como hemos hablado después, ¿no?, con ella y con otras autoras, el derecho a callar. O sea, es tan importante el derecho a contar como el derecho a, a, a callar. Lógicamente yo tuve un poco de duelo, porque son historias, claro, espectaculares, o sea, las leemos cualquiera, nosotros decimos, de verdad, o sea, de verdad, que hay una mujer que ha decidido que ella va a ser cacique, a pesar de que las mujeres no son caciques porque le viene por linaje, porque o son sea, un montón de historias, ¿no? Unas historias de liderazgo espectaculares. Bueno, pero así fue, ellas tenían derecho, o sea, tenían la oportunidad de contar y la oportunidad también de no contar, entonces retiré esas historias y entonces eh, el libro se quedaba en ocho relatos de vida que son muy potentes, entonces yo dije, bueno, pues esto... Lo hacemos así, lo cerramos, le ponemos un lazo y lo tiramos al mundo. Entonces, una, la última coautora con la que me reuní me dijo, mira, Lisa, yo creo que es importante, porque yo le dije, mira, voy a hacer esto, voy a compilarlo y lo voy a mandar al LOM. Entonces ella me dijo, no, es muy importante que tú, eh, como has sido la coordinadora la compiladora de todas las historias, has estado en todas las casas, en todos los territorios, que tú nos cuentes, hagas una in, imagen panorámica de todo lo que has visto y que busques todas las... Eh, que es nuestro trabajo finalmente, de los, de los intelectuales, pues analizar, ¿no? Busques todas las transversalidades, las repeticiones, los vacíos, los aprendizajes. Entonces el libro tiene un ensayo, que al final, puf, esto se convirtió en un ensayo de no sé, yo qué sé, tiene como 70 páginas, eh, sobre la resistencia de las mujeres y luego ya todas las historias. Y de hecho, y esto forma parte de esto que os voy a contar, que es esto, que es la vida del libro. O sea, lo bueno que tienen los libros y los artículos es que tienen vida propia. O sea, luego se van, acaban en Santander sí. o se van a lugares como ayer lo vimos en una mujer en Estados Unidos o en Canadá, ¿no? De repente, pues eso, el, el, el, libro, el libro tiene capacidad de viaje y cada una lo usa como quiere. Entonces, una de las cosas que estamos viendo es que lo están usando en universidades. Nos han escrito profesores de universidades de, oye, estamos eligiendo el ensayo... Y estos dos relatos para dar historia del pueblo mapuche o para hablar, yo qué sé, políticas de la descolonización del conocimiento. Entonces, bueno, pues esto es como la, la otra parte. Entonces, en el mes de enero, eh, estuvimos presentando Somo Nehuén en, en diferentes lugares del territorio. ¿Por qué? Porque esta acción de estar juntas eh, defendiendo esta historia que hemos recogido entre todas, que hemos tejido... Entre todas, también tiene que ver con cómo quieres posicionar una historia y cómo quieres defender un, un nuevo relato ¿no? de, de, de, del mundo o de, o de la historia. Entonces, bueno, allí estuvimos. De hecho, ayer mismo había una de las coautoras, le invitaron a dar un, en un taller en la zona de Concepción sobre mujer mapuche, querían debatir, entonces a raíz del libro pues, le invitaron a ella. Entonces, pues... Ella estuvo comentando en Barcelona, Elisa Loncón estuvo llevándolo al Día Internacional de la Mujer. También, como somos muchas, pues cada una lleva su libro, su historia, ¿no? Su... De hecho, había una... Hubo un día muy bonito que lo presentamos el libro en el Museo Mapuche y Cañete, que es un lugar bastante especial. Y una de las coautoras, que es la más anciana, que es tejedora, que además tiene una enfermedad autoinmune, entonces pues, tiene una enfermedad muy avanzada, ella estaba muy emocionada y decía, es que yo siempre había que he Querido escribir mi libro, porque yo siempre decía, con lo mal que lo he pasado, esto lo tengo que contar, ¿no? y, dice, y ya tengo mi libro, ¿no? decía ella. Entonces, claro, yo la miraba y decía, efectivamente es su libro, ¿no? o sea, lo que es mi libro, su libro es el libro de, de todas. ¿no? Entonces, hay como una energía muy bonita en torno a, a esto y de decir, oye, esto es lo que yo quiero contar. De hecho, otra de las coautoras, o sea, hay dos autoras que nos han dicho, Qué barbaridad la que me está cayendo por haber contado lo que he contado, ¿no? Porque en el fondo ellas nunca habían sentido que tenían derecho a contar. Unas decían que no tenían derecho a contar, otras decían que a quién les iba a interesar esa historia. Otras decían que, esto es muy habitual en las historias de mujeres, que no interesa a nadie, que no lo saben contar, que, que no tienen por qué contarlo. Entonces, una, eh, una coautora decía es decía, claro, me han llamado mis hermanos, porque ella, ella es una mujer muy conocida y sus hermanos también. Y me han dicho que por qué tengo que contar eso, ¿no? Que por qué tengo que contar que nosotros cuando éramos pequeños pues éramos muy pobres, o yo qué sé, historias que contaba. Y ella decía, bueno, pues lo tengo que contar porque es mi historia. ya pero es nuestra historia. Bueno, esta es mi historia también, ¿no? Me decía. Y, y, y también pues otra, otra compañera que contó una historia muy dura de una agresión y ha abierto mucho debate en torno a, a, la, a la agresión sexual, a violencia intrafamiliar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno... Esto es un poco el, el libro y todo lo que nosotros podemos contar de, de trastienda, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos, si queréis luego compartimos algunos aprendizajes, porque claro, hay una parte como más de, de contenido, de su palabra, un poco de lo que ellas tienen, pero yo creo que un poco lo que, lo que os podemos contar también es cómo se tejen historias entre varias, cómo podemos trabajar transoceánicamente, una mapuche y una española, o sea, estas cosas que pasan. Y bueno, luego también yo siempre pongo imágenes de trascienda. Esta es nuestra hija y esta soy yo haciendo trabajo de campo, que es una de las compañeras. Yo mmm, suelo sacar trascienda de investigación porque eh, a las mujeres nos cuesta mucho eh, trabajar haciendo trabajo de campo y haciendo estos proyectos. Entonces me parece importante recordar que llevamos carga y que, bueno, pues que es trabajo de todas y de todos, pues ayudar a, a, a que las mujeres como dice Margarita Calfío, eh, ella que es una intelectual mapuche, dice mujeres vamos saliendo, no ya es hora de que vayamos saliendo, ya habla del fuego, ¿no? salir, salir, entonces bueno pues esta parte más privada es para contar cómo ah, trabajamos las mujeres, es curioso porque ahí dentro está Inés, queda un antiguo miembro de Lola Mora, Blanca está por ahí rondando, Blanca Diego, esa es Blanca, una amiga mía que habían venido a hacer una estancia a la radio, pues se ve una dentro una reflejada, otra, ¿no? Entonces está bien de todas esas mujeres, por supuesto con todos nuestros compañeros que nos están sustentando, que si no, no podríamos hacer estos trabajos. Entonces si os parece, le voy a dar la palabra a, a María, que tiene pues, mucho más que contar, y luego si queréis pues que veamos algún fragmento o hablemos, pues hablamos. Bueno, muchas gracias nuevamente por esta apertura a la diversidad, a la palabra Yo siempre agradezco a Elisa también por su sensibilidad y que gracias a ella y a la colaboración, a la buena voluntad de todas quienes participamos eh, se puede plasmar este libro, plasmar nuestras historias y que no son historias individuales, en el mundo mapuche nuestra visión por una parte es horizontal y por otro lado eh, es una decisión también colectiva por ejemplo cuando nosotros hablamos, cuando yo ahora estoy contando o empiezo a contar parte de nuestra historia eh, me siento muy responsable de cada palabra que digo porque no estoy sola aquí no están detrás de mí mi pueblo, los antepasados eh, el presente también y, y el futuro eh, entonces, eh, primero decir que somos una cultura milenaria, con una filosofía de vida propia, eh, con una forma de entender el mundo, y a veces se generan estas eh, diferencias con la cultura eh, llamada dominante, porque hay una historia de dominación durante que ha venido de siglo. Y, y en esa falta de conocimiento, o por esa falta de conocimientos donde se generan lo que hoy día se llama conflicto, pero que el conflicto lo llama el Estado hacia, hacia nosotros. Para nosotros siempre va a ser eh, una lucha el querer buscar eh, la armonía en la sociedad. Eh, defendemos eh, la tierra, como lo planteaba Elisa al principio, la tierra no es solamente el componente físico del territorio, sino que nuestra mirada siempre es holística. La tierra representa nuestra identidad, representa a los abuelos, eh, a la energía, eh, siempre está ahí viviendo. Eh, por eso nuestro nombre Mapuche significa gente de la tierra, y nuestra lengua, Mapusumun, significa el habla de la tierra o la tierra habla. Porque en nuestra cosmovisión eh, todo tiene un significado. Hablan los pájaros con sus señales, los ríos, la lluvia, el viento. Somos una cultura, eh, en ese sentido, eh, muy hermanos de la naturaleza o hijos de la naturaleza, hijos de la tierra. Entonces, desde ese punto de vista, es por qué nos duele tanto cuando eh, miramos nuestra historia de, de exterminio, de, de expoliación que hizo el, el Estado con, con la tierra, o eh, hoy en día, cuando el actual presidente eh, quiere, no quiere firmar, eh, o sea, volver a a reivindicar este convenio 169, que es un convenio de protección hacia los pueblos originarios. En este minuto se está en una discusión porque el presidente tiene una decisión importante para que este convenio se vuelva a renovar y él no lo quiere hacer porque es, obviamente es un tratado que protege a las tierras eh, mapuche y si no está, entonces... Eh, fácilmente se, los mapuches que quieren vender podrían vender entonces hay un, un componente ahí, cómo vamos a querer vender a nuestra madre, a nuestra hermana entonces esos son la, eh, los elementos que van apareciendo y, y, y hemos vivido bueno, una lucha por, por mucho tiempo y ya nos toca a nosotros, me está tocando a mí, a, a mi generación y, y desde el lugar donde nos encontramos vamos creando conciencia. Por mi parte lo hago desde la educación, soy formadora de maestros allí. Entonces, eh, independiente de, de la cátedra que me toque impartir, doy clases de lengua mapuche, de didáctica de lectoescritura, que es en, en español. Eh, pero independiente a ello es ir más allá de los contenidos y crear conciencia sobre el significado de la diversidad. ...de la apropiación, de la reivindicación de la lengua... ...que también no es solamente un elemento instrumental... ...sino que a través de ella es donde podemos transmitir... ...el verdadero sentimiento de la cultura. Eh, yo voy a leer pronto un, un, una reflexión que he hecho... ...sobre el libro Somonehue... ...y al final les voy a leer algunos poemas... ...también reivindico la lengua y la cultura a través de la poesía que además de, de las publicaciones que permite la academia, ¿no? la vida me ha, me ha llevado por ese camino de, de escribir también desde el mundo académico, también ahí he tenido una lucha porque eh, es un mundo bastante estructurado y es un mundo que valida eh, más el conocimiento occidental y no valida el conocimiento de los pueblos originarios que son grandiosos. Entonces, eh, estoy eh, intentando también eh, tomar ese, ese camino y de validar eh, todos estos saberes, posicionarlos en la educación, porque actualmente en Chile la educación sigue siendo monocultural y monolingüística. Eh, hay intentos de enseñar las lenguas originarias a partir del año 2010, eh, hay apertura, que la, la reconozco, eh, pero todavía faltan mayores compromisos, como por ejemplo formar profesores especialistas en enseñar la lengua y que las lenguas se posicionen en el mundo de la comunicación, que tengan un tratamiento como una lengua normal del mundo, porque además tiene todas las particularidades. El Mapuzumún, en mi caso, el Aymara, que es otro pueblo, el Rapanúe y otros más, porque también... Eh, la lengua ha cumplido esta función de, de nacionalizar, ¿no? de considerarla eh, superior o la lengua de la civilización el castellano eh, y no considerar a las lenguas originarias en ese mismo nivel y aún teniendo todos los elementos para desarrollarse como tal. Eh, bien, hemos pasado... Desde un proceso de negación, de exterminio, eh, a una visión, ahora que yo la encuentro paternalista o asistencialista también de parte del, del gobierno. Y nuestras luchas eh, tienen que ver con la búsqueda de la autonomía como pueblo y de la igualdad de derechos en, en varias, varias situaciones, ¿no? educación, lengua, salud eh, y otros. Eh, entonces voy a eh, leer una reflexión que hice sobre el, el libro Somonehuen donde narramos nuestras historias de vida que son bastante diversas también si bien los mapuches somos un solo pueblo una sola cultura también hay diversidad dentro de la cultura eh, de acuerdo a a nuestras eh, historias de vida, a nuestras experiencias. Hay algunas historias mucho más duras que otras. El caso de una Lamien que está ahí, que es Millaray Garrido, que es esta chica que tenía sus parejas en la cárcel. Eh, cuando yo leí sus historias, en lo personal decía, tuve mucha suerte, porque en mi caso tuve, tuve una infancia muy bonita. Y creo que gracias a eso hoy día puedo escribir poesía porque tuve una primera escuela que fue la familia y allí aprendí mi lengua, el Mapuzumún, eh, y todos los otros saberes, porque después en la escuela chilena estos elementos nunca se enseñaban, era un silencio absoluto, porque el objetivo de la escuela chilena ha sido eh, nacionalizar, ¿no? que somos todos chilenos, por otro lado evangelizar, hay una sola, un, un evangelio, y son elementos que con el tiempo afortunadamente uno se va dando cuenta va siendo consciente, va conociendo el mundo y puede ir eh, sembrando y cambiando la historia de a poco, es un proceso largo pero yo siento que es posible eh, bien Somonehuen plasma nuestras vivencias y la herencia de los abuelos y abuelas porque somos parte de su historia. Somos las hijas y las nietas que en estos momentos nos estamos haciendo cargo de reivindicar nuestra historia, nuestra lengua y nuestra filosofía de vida. Nos hermanan nuestras voces por una tierra que respira, por una cultura milenaria, por una identidad que nos hace ser y decir... Tenemos un Tugun, que significa identidad, un Kupan, que es nuestro origen. Tenemos un feyentun que son nuestras creencias. Somonewen tiene voces de resistencia, de dolor, de amor, de abandonos y de reencuentros, de luchas, de conflictos no resueltos pero nos empeñamos en sanar las heridas de la historia. Denunciamos las veces en que de manera despectiva nos llamaron india, desde la sociedad del desconocimiento, o las veces en que han puesto en duda nuestras capacidades o nos han hecho responder de forma equivocada. Hoy podemos hacernos cargo de educar, de reconstruir y crear una sociedad más equilibrada, comprensiva, más amable y con mayor apertura hacia el mundo. Es complejo vivir en una sociedad que aún no considera normal la diversidad cultural y lingüística de los primeros pueblos. Por ello, a través de este libro buscamos reafirmar nuestra identidad en el presente y sembrar para las futuras generaciones un mundo más humano, más reflexivo, donde aprender sea para la vida y no solo sea para una reproducción mecánica del saber. Epulef, Cachilef, Loncón, Millapán, Bindachay, Manquepillán, Payalef, Cañet son nuestros nombres, venidos de Lonco, autoridades tradicionales. Son la carrera del viento, los pangui, los pumas, el brillo del sol, los colibrí, las vertientes, los espíritus de cóndores, Eso significan nuestros apellidos, también tergiversados por la lengua dominante, pero reconstruyéndose hoy. Narramos nuestras historias para volver a ser hermanas e hijas de los árboles, de los ríos y de los sueños. Eh, bueno, esa ha sido la, la reflexión eh, Les voy a compartir eh, dos poemas y después en las preguntas eh, puedo eh, comentar más de acuerdo a las inquietudes que, que ustedes tengan eh, bueno, este poema se llama Aliwen. Aliwen son los árboles eh, antiguos. Dice, El calo guán pu'aligüen meú Fe y natrán cayán Chukúrengó Ñ pelón trecán Yenyei tañipufu cháqueche Ñ suún El calo guán reñintumá Huíseñi rayén meú Catrán Liftuan y Rakisuam, Leno. Me refugiaré entre los árboles más antiguos y hablaré con la neblina. Su paso visible e invisible tiene la imagen de lo sagrado de mi pueblo. Me refugiaré entre las flores de la montaña, cortaré el lejano sueño, y despejaré mi pensamiento. ...con hojas de maqui. Y este otro poema es de mi último libro... ...y tiene que ver con nuestros apellidos... ...que para nosotros eh, cuando escuchamos un apellido mapuche... ...sabemos de qué lugar eh, geográfico es esa persona... Si, ...si es de la costa, si es de la cordillera del sur, del norte o del centro, o del lado del Puel Mapu de Argentina. Y a veces cuesta eh, definir el significado porque cuando, nos, cuando nuestros abuelos se iban a inscribir al registro civil, en la, las personas que, que allí atienden o el oficial del registro, eh, no le interesaban en realidad cómo se escribían los los nombres o los apellidos mapuche porque tener apellido mapuche era causal de burla. Muchas veces en la escuela, los niños, incluso los profesores, se reían de los niños con apellidos mapuche. Y nuestros apellidos tienen significado. Y sobre eso es este poema. Eh, uy. Ka nie uyñem uy. Uyin uy ka ura uy Anam ka karayen Cheu tain choyen meu. Ko uy nefuyin Fortra pire Tain puchuchu in uy Tain ta laku Malewe ki ta ma mel Rang tu metuin uy amta nefuyin Nombres, cuando nos cambiaron los nombres, teníamos nombres de aves, de animales y de piedras, nombres de árboles y de flores del territorio donde nacimos. Teníamos nombres de agua, de barro y de nieve. Los mismos nombres de los abuelos se quedaban heredados en sus hijos y en sus nietos. Vamos a preguntar, por el nombre que nos pertenece muchas gracias no lo hemos dicho pero ella escribe bajo el nombre Quintura y este es su tercer libro tiene tres libros están también por ahí en el mundo internet hacemos Quinto, eh, buscadora, Rayen Flores Sirvetes. Buscadora de flores. <risas> sí. ¿Os parece que charlemos un poco, que preguntéis, sensaciones? Si sí, tú has contado el proceso de escritura del libro, que me parece interesantísimo todo lo que habéis compartido y toda esa parte de dar voces, pero me gustaría que tú nos contases un poco cómo recibís esta, esta propuesta o cómo habéis trabajado ¿Cómo veis eso? Que una blanca ¿no? sí. llegue y quiera contar vuestra historia y os decidáis a uh -huh. contarla, porque está muy bien que el libro viaje sí, y se traslade, ¿no? pero con esos riesgo. Uh -huh. Yo sé que el libro refleja ocho mujeres muy valientes y muy luchadoras en muchísimos aspectos, uh -huh. pero sí. nos cuentes un poco eso. Uh -huh. Bueno, primero yo creo en, en la sociedad, en el mundo eh, diverso, que tiene que haber... Eh, Diversidad, eh, considerar la diversidad como riqueza Y eso se va a generar cuando el conocimiento no solamente se quede en la propia cultura Sino cuando el conocimiento dialogue Y cuando la sociedad eh, que todavía no conoce vaya a conocer Y un libro eh, que viaja por el mundo permite eso Y, y Elisa lo ha permitido eh, Ella ha tenido... Ella ha descolonizado su mente, ¿no? Su mente y su, y su vida, porque yo sé que Elisa, eh, ella no va a hablar de los indios, eh, no se le va a venir la imagen, que creo que a veces se piensa en, en un porcentaje, nunca generalizo porque hay, son diversas las opiniones, pero yo todavía siento que quizás en un porcentaje de personas creen, eh, que incluso andamos con una pluma o descalzos eh, y claro, las culturas, las lenguas evolucionan y este libro eh, permite eso que no se mire eh, a los pueblos originarios como folclóricos que se trascienda sobre eh, estas, estos prejuicios ancestrales porque yo creo que todavía hay muchísimo prejuicio ancestral en el mundo, todavía hay culturas que tienen esta posición de ser dominante, de sentirse superior a la otra, y creo que en este siglo ya eso debe ir cambiando. Y desde ambos lados, también desde nosotros como mapuche, yo soy muy crítica, tenemos que también validar eh, a, las, a las otras culturas y también dejar nuestros prejuicios también que tenemos hacia los llamados... Eh, blancos de algún modo y, e ir creciendo en esta en esta amistad y creo que la amistad lo permite esta apertura del mundo eh, y la gente que tiene esta sensibilidad así que yo tenía otra preguntita sobre el tema de educación tú dices que sí. no que que, que te tocó incorporarte en, en la educación blanca sí, sí. del estado pero no sé si hay movimientos o ha sido posible en determinados territorios luchar por una educación intercultural o una educación propia, o se está en esa pelea? O... Eh, sí, en Chile, eh, gracias a las demandas que han hecho dirigentes eh, mapuche y de los otros pueblos originarios, además de los profesionales, eh, se ha logrado que se reconozca a través del Ministerio de Educación una línea que tiene que ver con eh, pueblos originarios. Y es por eso que hoy día se está enseñando en las escuelas la asignatura de lengua mapuche y de, de las otras lenguas también. Y se está avanzando también hacia ese proceso de interculturalidad para todos pero ahí hay un camino que recorrer todavía, porque cuando se habla allí de interculturalidad, se piensa que solamente los grupos originarios tienen que aprender, y es al revés. O sea, son los, es la otra cultura la que tiene que conocer a los pueblos originarios, porque nosotros eh, ya, ya nos desenvolvemos hace mucho tiempo en la otra cultura. Entonces, tiene que cambiar eso. Dentro de, de vuestras comunidades, eh, y yendo un poco al, al conflicto con la tierra y al conflicto con empresas como Veneto, que están explotándola de una manera bastante criticable, como mínimo, pero eh, quería preguntarte si dentro de vuestras comunidades hay eh, personas o grupos de personas que que consideran que el que esté allí Benetton es una fuente de trabajo, si, si hay eh, muchos pastores que están, supuestamente, están cobrando, están beneficiándose de ese tipo de explotaciones, si eso se produce y cómo lo, y cómo lo gestionáis. Sí, voy a contar algo que sucede en mí, en mi tierra, y Elisa creo que tiene más claro el, el concepto de, con la empresa Véneto. Voy a hablar de algo más particular que ocurre eh, allí eh, las comunidades mapuche. Bueno, el término comunidad surge cuando se reducen las tierras. Por el estado primero se llamó reducciones, que es una palabra mucho más, eh, más hiriente, ¿no? Porque es reducir, y quitar. Ahora, eh, comunidades y el concepto normal es LOF. Que los LOF son agrupaciones de familias. En cada LOF vivimos alrededor de 100 familias, 150 familias. Y, curiosamente, eh, los LOF están rodeados por fondos Los fondos son las tierras que el Estado usurpó, se las entregó a colonos. Entonces, en estos fondos quienes van a trabajar como jornaleros, jornaleros. Eh, son eh, muchas veces personas campesinas y muchos mapuches también, entre los mapuches tenemos disti distinta, distintos trabajos ¿no? hay unos que trabajan su propia tierra en el campo otros trabajan en la ciudad y, y claro eh, ellos han sido eh, muchas veces que trabajan como jornaleros, están mentalizados con que hay un patrón del fondo que me da un trabajo, entonces yo le tengo que eh, obedecer, ¿no? porque si no le obedezco, pierdo esa fuente laboral. Y ha pasado en la región de la Araucanía, como se dan estos casos, cuando vienen las, ele las elecciones, curiosamente también en la región de la Araucanía gana la derecha. Y es por esta situación, porque el patrón de fondo amenaza al obrero. Tienes que votar por este, este presidente, si no vas a quedar sin trabajo. Pero ¿por qué pasa eso? Porque son personas que eh, lamentablemente también han perdido lo que llamamos el kimun, esa sabiduría mapuche, o poder alcanzar cierto nivel de autonomía y pensar distinto a los weichafes que son las personas que hacemos el otro trabajo, que es de eh, buscar, eh, buscar la autonomía, desenvolvernos en, en otros espacios, eh, luchar e eh, ir un poco en contra de, de, del patrón ¿no? de la institución. En mi caso, trabajo en una institución que también es una institución conservadora, la universidad, pero como conozco su lenguaje, lo puedo hacer ir cambiando un poco la historia. Perdón que apunte, sí, pero hay un tema sí. que no hemos mencionado, o sea, que es como que se te pasa, pero que es un tema importantísimo, que es el tema de la Iglesia. Ah, sí. Ella ha hablado de la, de la Iglesia Católica, pero en los últimos años la Iglesia Evangélica ha penetrado las comunidades Mapuche, bueno, aquí pasa, sabéis, con las comunidades gitanas también. Y hay un... bueno, ella es mucho más suave, pero algunas de ellas, de las otras, hablan abiertamente de blanqueamiento, ¿no? Mapuches blanqueados, hablan así. Entonces, la iglesia evangélica también ha tenido un impacto importantísimo en las comunidades porque se instalan dentro de las comunidades. O sea, la iglesia católica nunca ha estado dentro porque, claro, pues estaban en territorios, por su, terrenos usurpados, por supuesto, pero como montaban su convento, su escuela, su cementerio, pero es que las iglesias evangélicas están dentro de las comunidades y los pastores evangélicos son miembros mapuches o sea, son comuneros mapuche, por, por la lógica ¿no? de la iglesia evangélica. Entonces, están transformando las comunidades desde su interior, porque eh, van directamente contra muchas prácticas mapuche, o sea, desmontan la religión mapuche y además van contra prácticas, bueno, dicen que la lengua mapuche es una lengua demoníaca, eh, no permiten hacer eh, prácticas religiosas propias suyas, pues como por ejemplo el, el Guillatún, porque tiene sacrificios animales, que dicen que es una herejía. Entonces, están desmantelando la, la, la cultura mapuche. Eh, curiosamente, todo lo que la Iglesia Católica había permitido, bueno, por cuestiones varias, pues la Iglesia Evangélica está desmantelando. Y posiblemente eso no sea casual. No. Posiblemente, ¿no? efectivamente. Pasó el otro día que estuvimos charlando con el, con el periodista este chileno, Oscar. Vamos. César Baez. ¿Eh? César. César, César. César. <risa> Era, Resultó una, una charla, aparte de muy, muy amable, muy graciosa, porque eh, se ve, él nos contaba toda la historia de Chile y pensábamos que nos estaba contando la historia de España claro, de las oligarquías de, de claro. las oligarquías el papel de los medios sí. la enseñanza, la constitución la generación sí. de cómo fue la constitución todo. auspiciada por militares allá, era todo sí. O sea que el, problema, que el problema de la situación es global, lo de las, lo de las iglesias evangélicas mm. es terrorismo o sea, Chile es y, y a lo bestia eso a lo bestia financiado por alguien y con un digo, por un grupo de alguienes con mucho poder y que, y que eso es un peligro muy grande, entre otros. Yo quería preguntarte que, eh, bueno, la escuela estatalizada es eso, es un aparato del Estado. Entonces yo quería preguntarte si en el movimiento mapuche existe algún movimiento desescolarizador, que lo vea como una invasión, como una persistencia de, del colonialismo, en definitiva, ¿no? Por mucho que en la escuela se trate, ciertas cuestiones que os interesan, si la estructura misma de la escuela la veis como, como enemiga, y si existe alguna alternativa la educación familiar, la educación vecinal, la educación rural, convivencial. Eh, sí, bueno, vemos eh, muchos eh, profesores, yo de pregrado también soy, eh, soy maestra, y claro, la escuela es una amenaza en ese sentido y, y están surgiendo también eh, instancias más autónomas donde hablamos de la educación mapuche, la educación propia mapuche que tiene sus particularidades. Eh, solo por, por poner un ejemplo concreto, en la educación occidental cuando se enseña la expresión oral, por ejemplo, se insiste en que los niños... Eh, Hablen a mayor temprana edad y mientras más pequeños hablen es mejor. En el mundo mapuche es al revés. Nosotros otorgamos mucho valor al silencio, eh, porque le damos prioridad a la capacidad de observación primero, de saber observar. Le decimos eh, asquintun, después alquetun, que son los procesos de educación mapuche que tiene que ver con el escuchar del aprender eh, eh, aprender a aprender también eh, y se están generando algunas instancias en la costa por ejemplo desde la región de la Araucanía y también me he enterado de que hay otras familias que están eh, realizando este tipo de prácticas y hay un reconocimiento desde el ministerio porque igual eh, eh, tiene que haber una validación de saberes a nivel nacional entonces, sí, pero sí está... De hecho en, la, en el libro se habla mucho, ¿no? hay incluso la Machi Pinda dice la escuela es una institución enferma, ¿no? muchas de ellas hablan de la escuela, la escuela reiteradamente y luego hay una iniciativa, la del Machi Fidel en el seminario ah, sí, cerca sí. de Temuco, en un conjunto de familias hay familias, Olof. Estos estaban en, antes estaban en Seminario Mayor, en Temuco. Él se llama el Machi Fidel. Lo que pasa es que como era un seminario mayor, o sea, de la Iglesia Católica, ellos lo ocuparon y, y estaban creando una escuela. Entonces los han sacado, pero están otra vez creando escuelas autogestionadas. La comunidad autónoma de Cuy también tiene escuela autogestionada. La comunidad autónoma de Cuy es muy particular porque ellos ni siquiera se quieren censar. Ellos no participan en los censos, y ellos tienen su territorio eh, recuperado y tienen también escuela autogestionada entonces escuela son escuelas autogestionada, mapuche autogestionadas escuela, sí son o escuelas mapuche es material. no no, no. no. No, como dice ella, desde el saber ah, ah, mapuche, sí. sea autónoma, totalmente sí. autónoma. Hay pocas iniciativas, pero ya empieza a haber sí, cada vez más. La... ¿Con profesionales de la educación? O... Sí, sí, sí, con, sí. sí, y con kimches, como ellos llaman, como sabios con los que trabaja. María tiene un proceso muy bonito de trabajar con sabios, con sabios desde el punto de vista de mapuche. Tú tenías la propuesta de los nidos. Ah, sí, bueno, en este proceso de revitalizar la lengua, como hay muy pocos profesores hablantes, eh... Existen los llamados educadores tradicionales, que son personas hablantes de la lengua, pero desconocen las metodologías para enseñar, para trabajar con los niños. Entonces, un trabajo que hemos estado haciendo es capacitar a los educadores tradicionales para ayudarles un poco en este proceso de entregar la enseñanza de la lengua de una manera... Eh, más sistematizada y que permita, en cierto modo, garantice el aprendizaje. Uh -huh. Y ha sido un trabajo muy bonito porque hemos podido hacer las clases hablando todo en la lengua mapuzoumún y ellos poseen eh, muchos saberes eh, desde la literatura especialmente, desde la creación literaria. Eh, hay mucho kimun, le llamamos. El kimun tiene que ver con la sabiduría, uh -huh. lo que no es un, un conocimiento... Técnico, es mucho más profundo. ¿Y no existe injerencia estatal del Estado chileno ¿No estás en los contenidos que se eligen para.? Ah, sí, sí. Ahí, eh, desde el Ministerio de Educación se han elaborado programas de estudio, pero los hemos cuestionado. O sea, en mi caso, eh, hice un trabajo de investigación analizando programas y textos de estudio, eh, pero el problema es que se pasa desde una enseñanza conceptual que no garantiza el aprendizaje de la lengua, a una enseñanza con textos literarios muy complejos. Entonces, ninguno de los dos favorece el aprendizaje. Entonces, lo que hacen los profesores y los educadores es finalmente crear sus propios materiales didácticos, eh, trabajar de manera como ellos piensan que los niños pueden, pueden aprender. Ese es el trabajo de gente como ella, generar los materiales, hacer las propuestas, desde una cabeza así más pedagógica. Pero bueno, ahora experiencia con los maoríes también que tuviste. Ah, sí. Pero es que los, los maoríes, claro, están, como dices tú, 20 años, ¿no? Avanzados, claro, ellos lo lograron. Lo que nosotros como mapuche estamos buscando ahora, los maoríes los lograron ya hace 25 años atrás. Ellos tienen la universidad maorí, tienen una, un planteamiento que se llama epistemología maorí, entonces ellos investigan, investigan desde su ser maorí, tienen metodologías de, de investigación maoríes, desde su cosmovisión, o sea... Otro nivel. Otro nivel, sí. ¿Tenéis datos eh, a partir de la colonización? ¿Y la, hay datos de... Cómo fue, si no hubo, el proceso de titularización de tierras, cuándo, quién, bueno, eh, las tierras yo... en principio, eh, las tierras eran, no eran de nadie, eran de la comunidad, eran mm. bienes comunes, y de repente empezaron a ser propiedad de don señor y Muy propiedad el de... Don con era un fenómeno de locos, a los que vivían allí no se, sabe, no se les había ocurrido la necesidad de hacer eso y hubo una serie de aprovechados, que claro, que dijeron no, esto es jauja, aquí, de, aquí, de aquí hasta allá como no es de nadie es mío y ahora traigo yo un notario y lo... Mm. Todo ese proceso ahí sí. cómo se hizo, en qué tiempo... O sea, todo el proceso dejala de reducciones... A ver propiedades haber propiedades, las autoridades es, autotituladas claro. de que esto es mío porque llegué. Sí. O sea, el proceso de, de reducción fue a finales del siglo XIX desde que acaba la guerra el año 1883 uh -huh. y todos primera los primeros 20 años del siglo XX. ¿no? Uh -huh. y lo que pasa es que bueno yo eso, sé poco, hay muchísima información disponible, hay mucha gente que lo ha sistematizado y lo ha estudiado pero sobre todo se, se le daba la titularidad al lof entero, a la comunidad entera. Entonces el lonco es el que tenía la... O sea, muchas veces fue el lonco el que lo, lo vendió y lo entregó. Pero... y luego... ¿Y se cuestiona eso ahora allí? ¿Entre vosotros lo cuestionáis para una recuperación? De hecho, para... es curioso porque mucha gente utiliza los títulos de, de Merced para, re, para recuperar como mínimo eso. O sea, es como los palestinos, ¿me explico? O sea, están pidiendo como mínimo que les devuelvan a la situación de finales del siglo XIX, porque es mucho más beneficiosa la que tienen ahora. Entonces, de hecho, la vuelta, el Estado te quita y, digamos, eh, legitima ese quitarte con unos papeles, pero ahora esos papeles es lo único que ellos tienen en la mano para poder volver a tener un poco más de terreno. Entonces, toda la ley de evolución de tierras se está haciendo en base a los títulos de Mercedes. De es curioso, o sea es como, digo que es como los palestinos, de bueno, pues vamos a volver a la, ¿no? a la solución, por lo menos del año 48. Sí. sí, pero hay una desventaja ahí en que, claro, el Estado ha comprado las tierras ahora, los colonos, estos fondos, los ha devuelto y las personas eh, la adquieren a través de una postulación a un subsidio de tierra, ¿no? las personas más justas. Pero la desventaja es que no le van a entregar la tierra que está al lado de su campo, sino una que está a 20 kilómetros. Entonces, entendiendo esta cosmovisión, donde para mí es importante la tierra de mis abuelos, porque ahí está mi energía, está mi familia, entonces también se genera este otro conflicto. ¿Cómo me voy a ir a vivir 20 o 40 kilómetros? Que nosotros los mapuches existe esa concepción más arraigada a la Mapu, a la Tierra. Claro, a los Nien, porque es Cla que habitan los, seres sí, allí. Los, Entonces claro, eso, o sí. la paradoja, incluso gente mucho sí, más lejos, más, a 100 kilómetros, más, pues, te dan sí, un territorio, sí, como eres Mapuche, pues te damos un territorio en un, en un loft que no tiene nada que ver con tu identidad, con tu pertenencia. Sí, y mucha sí. gente tardan años en devolver la Tierra o nunca les devuelve la Tierra. De hecho, eso lo cuenta Anita Pulefe en su historia. Por eso está bonito el libro, porque sin preguntar, por cuestiones concretas salen, no todas, pero salen muchas de ellas. Entonces ella cuenta no que si tú tienes eh, cuatro hijos o más, pues tienes preferencia para que te vuelvan tu tierra. Entonces dices estuvimos postulando y postulando y nunca nos devolvían la tierra hasta que de repente ella cuenta cómo adquirieron la tierra, porque te puedes constituir como asociación indígena o como comunidad indígena. Entonces hay como otras maneras de acceder a la tierra, comprándola. Bueno, entonces son en todos estos vericuetos para... Recuperar la Tierra y luego muchas veces recuperan la Tierra. Sí que recuperan la Tierra en su love pero es una Tierra que está absolutamente destrozada, es maltratada por los químicos, no les queda agua, porque han tenido monocultivo, el eucalipto ha secado todo. Entonces, claro, dicen, son tierras muertas. Como ellos dicen, aquí no queda nada, no, son, no queda ni un, ni un ser. ¿no? Entonces nos han devuelto nuestra madre el, el cadáver de alguna manera. ¿no? Entonces, en torno a la Tierra, uff. Que te la tierra, sí. el agua. Sí. Sí. Sí. Hay un historiador, Pablo Marimán, que lo sugiero poder leer. Okay. mucho. Sí, Pablo, Pablo Marimán. Marimán, este Marimán. que citaba yo. Marimán. Hay un colectivo que se llama, ¿cómo se llama? los de historia mapuche? Ah. ¿Se llaman así? No, ¿El Grupo de Historia? Sí, Grupo de Historia, Grupo de historia mapuche. Mapuche. mapuche. Son un colectivo de intelectuales mapuche, mapuche. mapuche. mapuche. mapuche. mapuche. Sí. que está en Galvarino. El, el colectivo, el Grupo de Historia Mapuche, historia mapuche sí. y ellos están produciendo pues bueno, esas reflexiones sí, nuevas sí. textos nuevos, sí. con archivo un relato historiográfico nuevo sobre cuál es la historia del pueblo mapuche y sí. también están escribiendo en Mapudungún sí. que esa es otra pregunta sí. que nos hicieron que por qué no escribimos el libro, este libro no porque no está en Mapudungún nos preguntó alguien en Santiago, ¿te acuerdas? Eh? Ah, yeah, y yo no, le decía, si yo me está diciendo esta, usted esta pregunta? digo, sí. De las ocho autoras, solo dos lo leerían. O sea, ni ellas mismas podrían leer su propio relato, porque ha sido, o sea, la lengua está tan amenazada que estamos en esos extremos, ¿no? Entonces le decía, ojalá, ojalá pudiéramos traducirlo, ojalá nos dieran fondos en Chile para traducirlo, porque significaría que está que está viva, ¿no?, la, la revitalización de la lengua. Terminando, sí. pero podemos conversar aquí más sí, sí, no, no, cocina, si me permitís, sobre la administración de justicia. ¿El pueblo mapuche tiene alguna autonomía propia sobre nuestra justicia? A ver, en el pueblo mapuche nosotros tenés, existe un, hay dos tipos de organizaciones tradicionales: una organización espiritual, donde existen autoridades tradicionales. Y luego una organización sociopolítica donde también tenemos nuestras autoridades tradicionales, pero este, este tipo de organización no es reconocido por el Estado. El Estado eh, impone su organización. Entonces, cuando tenemos que realizar, resolver alguna situación, eh, tenemos que regirnos por las leyes chilenas. No se reconoce la... Es que es, es un sistema de no reconocimiento de nada. Ahora están empezando con, por ejemplo, los hospitales que se interculturales que las personas mapuche que quieran se pueden tratar con machis, por ejemplo, con sus, sus chamanas, sus autoridades de sanación tradicional, pero es muy muy marginal y luego sí sí os podéis tratar con machis, con cortezas, con árboles, con plantas, ya, pero es que las machis no tienen dónde ir a buscarlo porque ustedes han plantado eucalipto y pino y han destruido el bosque nativo. Entonces, sí nos han derecho, pero sa ustedes saben que no podemos ejercerlo, que es lo mismo que pasa con la radio. Sí, nos reconocen el derecho a tener una radio propia, pero no podemos acceder de facto a la licencia porque todo el radio espectro que está destinado a radios comunitarios está ocupado ilegalmente por prisa para poner radios comerciales. Entonces tienes un, un Estado que te dice, sí, sí, te reconozco derechos, pero no, no, jamás los vas a poder ejercer. Entonces, por eso este tipo de, bueno, ir a Naciones Unidas, ir a la Corte Interamericana de Justicia, todos estos mecanismos en los que ellos están muy activos también. Muchas gracias. A vosotros por venir. El sábado por la mañana.